Bueno, como que la gorra no va <risa> Buenos días, YouTube Dios me lo bendiga a todos ustedes Quiero que hoy me acompañes en mi día Voy a hacer unas diligencias Salir con mi papá, con mi hermana Así que te invito a suscribirte a mi canal Si no me conoces, soy Dianet Méndez Quiero compartir con ustedes mi día de hoy eh, Déjenme enseñarle mi outfit de hoy Este es el outfit hoy. Esta camisa la encontré en Arocrambi. Los pantalones son de garage. ¿Qué zapatos? Mm, como que estoy más en estos. Ya nos vamos. El día está súper cali caliente hoy. El día está muy soleado. Está bien lindo aquí afuera. <ríe> Mi hermana no quiere salir en el video. Y bueno, tenemos que ir a dejar unas cosas al UPS. Chequense esta mata de, de plátano que mi papá encontró, eh, se la compró una mujer y bueno, ¿a qué dominicano no le gustan los plátanos? Y aquí está el jardín de mi mamá, unas florecitas muy lindas, no me voy a quedar ahí muy, mucho tiempo porque yo le, tengo, yo le tengo terror a las abejas, a las avispas, son... Mi temor número uno. Vamos a ir a ver qué está haciendo Isaac. Aquí estoy con mi hermanito que está tirando piedras. Say hola. Titi. Di hola. Hola. Hola cámara. Bueno, él está aquí afuera jugando. No, antes de salir vamos a comer. Vamos a ver lo que está en el menú de hoy. ¿Ah? No, antes. Aquí tenemos. Arroz de coco frito. ¿Y esto? Esto, ¿Esto también. Oh. en UPS unos vestidos que tengo que devolver está súper caliente súper soleado aquí en Georgia primera vez que veo un, un primera vez que veo un UPS, un FedEx DHL, todos los todos los negocios de envío están en un solo lugar and then can I get a Coke? Hey, <laughs> There's one in the window. <laughs> yeah, pass it to me now. Dad, pass it to me now. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> don't, don't, um, then don't use heat in your hair until I do it when it's a good hair. So you can just... Vamos a caminar por la un día, día contigo. Ahí no voy yo. Vamos, sí. wow, pero eso huele a fritura. I have back to my sister. Gave me a little bit. huele. Tengo que hacerle un pequeño ajuste a mi atuendo porque voy a salir para el patio con mis padres. Así que vamos de esto a esto. Esto está un poco más fresco para la temperatura que está haciendo ahí afuera. ahora con mi mamá, el bebé está atrás. Mi primita. Vamos a ir a ver qué está haciendo mi papá aquí en el patio. Aquí está el patio. Vamos, vamos para atrás. Mis tenis. Si me encuentro. Ahí está. Bueno, ya estoy aquí atrás. Tiene sus botas de cowboy. Y por aquí atrás está mi abuelo. Está Sugar. Están. Creo. Tumbando unas patas. Y yo estoy aquí de. Les dije yo con los pajaritos, no. Voy a usar este palo que está aquí. Para poder. Caminar. Asegurarme de que no hay. Ay. Venga, estás venga, ven a ver Ahí sale una vaina atrás de Abriéndole camino a ustedes. <ríe> Abriendo camino en el bosque. Todavía nos faltan como tres acres para llegar al río que queda atrás de la casa. ¿Te gusta el bosque? A mí para nada. <ríe> para nada. Bueno, mis amigos, lamento decirles que mi mamá y yo no llegamos hasta el río. ¿Por qué? Porque hay demasiados palos, demasiados mosquitos. Mira, ya me picaron aquí furiosamente. Parece que tenían hambre estos mosquitos. Y como nosotras estamos aquí invadiendo su territorio, no están comiendo. Pero ya nos vamos de vuelta a la casa. Ya estamos saliendo del bosque. Estamos de vuelta en la luz, en la claridad, fuera del bosque pequeño. Esta casa la acaban de comprar mis padres por los que preguntan, ¿dónde vives? Yo y mi esposo vivimos con ellos, tenemos nuestro propio lugarcito pequeño que un día les voy a mostrar en un video. Si quieren ver ese video, me dejan saber en los comentarios. Y bueno, tenemos bastante tierra, pero está llena de palos, de árboles y muchos insectos pero ya están trabajando en quitar todos esos palos para que podamos disfrutar del río que queda atrás. Y bueno, eso fue el poquito de ejercicio que hice hoy. Ya no hay por qué temer, ya no hay por qué correr. Tu presencia me acompaña, me protege tu poder. I miss you more mi amor. I Bye. Bueno, quiero compartir con ustedes Un poquitico nada más Y tienen que mantenerlo Shh, Secreto Cuando uno escribe una canción, no tiene todo perfecto todavía. Entonces, ok, otra vez. Tu presencia está en este. Y ahí está un poquito de lo que está por venir. Todavía no tengo un nombre para la adoración y ya casi estamos para lanzarla para que todos sean bendecidos. Look at this little guy right here. Quito, ven, Titi, ven, ven hola a la cámara. Aquí está mi hermano menor Isaac. ¡Hola! Hola. Hola YouTube. Manda saludos, bebé. Hi. Hi. ¿Quieres cantar un poquito? La, el coro favorito de él es Giovanni. Así que vámonos con Yováven. Espérate. Espérate. Tú te tienes que sentar aquí, ¿ok? Déjame tocar. ¿Ready? I am my own, see it gonna you can see. Do I am my own, see it as I'm gonna bye, Thank you, you you like, you like, you like, you like, you Espero que este vlog de mi día haya podido ser de bendición a tu vida Sé que a veces como jóvenes cristianos buscamos ese ejemplo, buscamos una inspiración Hoy te quiero inspirar y te quiero motivar a vivir una vida que es agradable ante Dios. No hay que hacer las cosas del mundo, no hay que seguir las modas del mundo para vivir una vida feliz, para vivir una vida que agrada a Dios. Y más si eres un adorador o una adoradora, nuestra vida tiene que reflejar eso. Entonces más vlogs están por venir Más música está también por venir Te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho Si este video te gustó dale like Y déjame tu comentario Quiero saber de dónde eres De dónde estás mirando este video Los quiero mucho en el amor de Cristo Que tengan una semana bendecida Dios te bendiga Nos vemos en el próximo video